Si mi impuesto causado es 10 mil y mi impuesto diferido es 5 mil, mi impuesto a la utilidad en el estado de resultados es de 15 mil. Por lo tanto, yo le pago al SAT en el ejercicio 10 o 15. Ah, bueno, eh, tú le vas a pagar 10 porque es lo que está causado. Y los 5 son solo un, un dato financiero que te da pauta para tomar este tipo de decisiones de las que estoy hablando. Eh, y que además te mantiene la certidumbre de que tus, tus datos en relación con tu impuesto a la utilidad es coherente con el negocio. Recordemos lo que decíamos ayer. Tenemos por obligación un socio incómodo que nos cobra el 30% de dividendos. El 30% de la utilidad del negocio son dividendos que le tenemos que estar pagando religiosamente a ese socio incómodo. Ese dividendo es el que llamamos impuesto y tiene una mecánica de cálculo. Este, pero entonces debe ser 30 o lo más cercano a 30%, porque eh, esa pues es, es, es la tasa de impuesto que le debemos estar pagando, ese es su dividendo su participación accionaria, ¿no? Nada más que ellos nos esperan a que se termine el año y hagamos una, eh, una ¿cómo le llamamos? Una asamblea de accionistas y que de, digamos, ah, decreto el dividendo y ahí va. Te, va. te toca el 30%, ¿no? Ahí hay que pagarle religiosamente. Eh, pero lo que le vas a pagar es lo causado solamente. Sí, este, muy bien, Cristian, que, que bueno que quedó claro. Eh, Juan Carlos, la idea está clara. Este, sería sería interesante que tuvieran eh, sus, sus, sus excelles por ahí, con algunos papeles de trabajo. Este, no sé si, si tienen, eh, muy bien, gracias, Juan Carlos, si tienen, este, Alguna, alguna duda que quisieran aterrizar respecto a su propia información con la información de nosotros mismos nuestros casos particulares eh, pues siempre va a ser, va a ser más este, constructiva la, la, pues el aterrizaje ¿no? de los conceptos que, que tenemos ¿no? este, entonces me gustaría conocer si tienen alguna, algún planteamiento alguna idea específica de sus casos particulares. Ayer veíamos algunos ejemplos y, y pues bueno, evidentemente eh, la idea es que hoy aterricemos algunos de esos ejemplos, pero si quisiera, si no los tienen en este instante, a lo mejor por ahí, este, pues empezar a, a buscar algún ejemplo para, para manejarlo o mencionarlo en los siguientes minutos, este, en una oportunidad. ¿Qué es lo que no has hecho, Juan Carlos? ¿El cálculo de impuesto diferido o una, o una declaración de impuestos? Aquí de lo que se trata es, vamos a empezar por lo siguiente, ¿qué les parece? Seguramente tienen la experiencia de haber calculado una declaración anual. Y esa declaración anual tiene una, un, resultado y un resultado fiscal que es diferente. ¿En qué es diferente? ¿Qué partidas hacen diferente el, estado, el resultado contable del resultado fiscal? Y en función de esas partidas podemos empezar a, a, a analizar todo este tema ya de manera más puntual. ¿Qué ejemplos se les ocurren que forman parte de la conciliación contable fiscal? Uno a la vez, uno a la vez. Regálenme cinco minutos, no me tardo nada. Tengo aquí una, un pequeño inconveniente, pero, pero adelante con sus ejemplos, por favor. Muy bien, ya, ya regresé. A ver, ejemplos. La inflación de deducción de las inversiones y los anticipos ¿sí? de clientes. son muy comunes esos este miren vamos a, a revisar aquí tengo unos, unos ejemplos voy a proyectar mi pantalla aquí la cosa es que Espero que no sea muy abrumador esto porque tengo muchos números aquí. Se ve ya la pantalla claramente. Ay, Dios, perdí el, perdí el chat. No sé si tengo el chat. Miren, ayer hablábamos, ayer hablábamos de esta tablita. Eh, me, me pone nervioso tanto silencio. Y el chat, aquí ya lo tengo a la vista. Ahora sí, ya, si no abren el micrófono y hablan, por lo menos escriban por ahí en el chat, para saber que están vivos. Miren, ayer platicábamos que íbamos a vaciar nuestra balanza de comprobación, todas las partidas, y que íbamos a identificar aquellas partidas que tuvieran, que tuvieran este, diferencias temporales. ¿Verdad? Este, esta... Esta que tengo en pantalla, ya la tengo trabajada, obviamente. Pero, sí. Eh, lo, que, lo que quiero es este, manejarles eh, los ejemplos, ¿no? Eh, que, que ayer estábamos viendo y por qué estamos llegando a la conclusión de que estas son diferencias temporales. ¿Y cómo hacemos el cálculo? El cálculo básicamente es con esta tablita, eh, que es la, la misma, es, es el, el ejemplito como nos lo muestra la, la propia NIF-T4 en su apéndice B, me parece, donde dice, oye, tengo un concepto, pone el valor contable, el valor fiscal, saca la diferencia aritmética y multiplícalo por la tasa de, de impuesto diferido para que llegues a la determinación de tal impuesto. Entonces... Eh, Aquí estamos hablando, por ejemplo, de seguros pagados por anticipado. ¿Qué sucede? Voy a, voy a, a hacer aquí una, una simulación de qué sucede con un seguro pagado por anticipado. Y Por ahí también vamos a comentar de, de los activos fijos y los anticipos de clientes que mencionaron en el, en el chat. Veamos este, seguros pagados por anticipado. Ayer comentábamos este ejemplo. Tú tienes un seguro por el cual pagas una cantidad. Vamos a poner... Aleato, Ale... Ah. Todo, digo, ahí está. Este es el valor de tu, de tu póliza. Y esta. Esta póliza la compraste el 12 de agosto de 2022. Es una póliza de seguros eh por ejemplo, de una bodega contra incendio. Ahí tengo la mercancía de, de esta, de la empresa, ¿no? Entonces, si yo, yo voy a registrar esto contablemente, con cargo aquí a esta cuenta de seguros pagados por anticipado y hago un abono al pasivo, ¿no? Tendría un abono a... Al pasivo de el, el, la compañía aseguradora, y luego ese pasivo lo mato contra un banco. Entonces, este es un pago, ya está reconocido mi activo y ya está liquidado el pago. Subsecuentemente, yo voy a hacer el 31 de agosto, el 30 de septiembre, el 31 de octubre, y así sucesivamente. Voy a hacer registros contables donde voy a ir amortizando esto. Si esta es mi cuenta mi cuenta de mayor, voy a ir cargando esto ¿no? a estas partidas. ¿Qué va a suceder? que mi saldo va a ir disminuyendo, ¿cierto? Entonces, el valor de mi activo a esta fecha de agosto es 41, a la fecha de septiembre es 38, y así va bajando sucesivamente el valor de mi partida de activo. Primero de enero, digo, 31 de enero de 2023... Y así me voy. Hasta que vale cero, ¿no? ¿Qué sucede? El valor contable a cada periodo va cambiando, ¿sí? Este valor contable es el que yo tengo que poner en mi hojita aquí, según la fecha en la que estoy haciendo mi cálculo. ¿Vale? Entonces la fecha que yo tengo en mi, en mi cedulita, yo vengo a mi tablita y digo, ah, si voy a calcularlo el 31 de diciembre, el 31 de diciembre mi valor es este. ¿Ok? Espero que ustedes me estén siguiendo con su Excel en su casa o en su oficina, donde quiera que estén trabajando o siguiéndonos. Entonces, aquí tengo seguros pagados por anticipado y el valor contable es este. ¿Vale? Este caso, mi valor fiscal, ¿cuál es? El valor fiscal... Ayer dijimos, ayer dimos una definición para poder determinar cuál es el valor fiscal. ¿Alguien se acuerda? Se vale tomarlo de las notas. ¿Cuál debería ser el valor fiscal de este seguro pagado por anticipado al día 31 de diciembre de 2022? Adelante, Emilio. Somos poquitos, ¿Sería el valor, del micrófono. Sería el valor que queda pendiente por deducir en este caso. Ok. Ese, ese es el concepto. El valor fiscal es el valor, es el valor que tengo pendiente por deducir. Pregunta: ¿Cuál es ese valor pendiente por deducir? De esta factura. De seguro pagado por anticipado, ya pagué el día 31 de diciembre. Considerando que el día 31 de diciembre, acá a la izquierda tengo la contabilidad. Esta es la contabilidad. Y acá voy a poner este lo fiscal. Entonces, se supone que yo aquí tengo. En, mis, en mi ejercicio fiscal tengo ingresos acumulables y tengo deducciones autorizadas para llegar a una utilidad fiscal. Luego le quito pérdidas fiscales que damos. Termino con un resultado fiscal. Casa en Entonces, yo pregunto, aquí en deducciones autorizadas, ¿cuánto le metí de seguro? En seguros y fianzas. ¿Cuánto le metimos? considerando que tengo, si esta es mi única operación en el año, es lo único que hice, ¿cuánto tengo en mi resultado fiscal? ¿Cuánto está jugando este concepto aquí, en deducciones autorizadas? Anímense. Cristian dice, lo efectivamente pagado en el ejercicio. Adelante, Emilio. Entonces, si dijimos que... Si dijimos que el registro fue así... Entonces, atendiendo a lo que dice Cristian, aquí metimos todo este valor, ¿cierto? Si aquí metimos este valor, ¿cuánto queda pendiente por deducir para ejercicios futuros? queda nada, ¿verdad? Porque hicimos, o sea, aquí contamos con todos los requisitos, ya lo pagamos pensando en que, en que es una persona física el que nos asegura, bueno, no pues no sería el caso, o sea, simplemente yo tengo el, el, el, el comprobante fiscal, ya lo pagué, tengo todos los elementos, mi CFDI, tengo mi contrato, la bodega existe, todo cubre los requisitos. De manera que esa deducción la meto completa aquí en mi, en mi resultado fiscal. Como yo la metí aquí completa, me voy a mi tumba que me dio este César y en la NIF de 4 y dice ahí, oye, lo que tengo pendiente por deducir en el futuro, no tengo nada. Entonces mi valor es cero aquí. Valor fiscal cero. Quiere decir que contablemente, perdón, mi valor contable es 26719, que es este. Mi valor fiscal es cero. La diferencia temporal es 26719. Y si mi impuesto es del 30%, entonces yo puedo aquí decir que mi impuesto diferido es de 8.016. A ver, César, pero pero como que, que no entiendo qué onda con esos 8.016. Bien, ¿qué les parece si enriquecemos aquí y le ponemos más numeritos para tener este mejor claridad de lo que estamos hablando? Suponiendo los ingresos acumulables por esta cantidad, y no tengo pérdidas fiscales, entonces tengo esto así. ¿Cierto? Este sería mi impuesto sobre la renta causa. ¿Ok? Se me hace que les voy a pedir que abran los micrófonos para escuchar el barullo de ustedes. Ahí está. Si, este, si esta es nuestra información fiscal. Y suponiendo que no tengo diferencias contables en materia de ingresos, dijimos que la contabilidad iba acá. Así que vamos a meterle. Vamos a meterle aquí, si me lo permiten. Me equivoqué. Oh, bueno. Hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Vamos a meterle ingresos cobrados. Vamos a cobrar. Mejor los vamos a tener así, ingresos. Este y quedamos que eran 100. Son 116, ¿no? Ahí está. Entonces, quiere decir que mi estado financiero, muy bonito, dice ingresos 100 mil. No, aquí no lo voy a poner, lo voy a poner acá. Para que esté igual. Aquí está. Pero en deducciones o en, vamos a decir, aquí se llaman gastos, ¿no? ¿Gastos cuáles son? Yo solamente he mandado al gasto la suma de estas partidas desde aquí. Hasta acá. Ingresos. Datos. Utilidad. Contable. Si ¿Sí me siguen. Si este, si este es nuestro resultado, y aquí le decimos, esta es la utilidad contable antes de impuestos. ¿Okay? De manera que aquí le voy a quitar los impuestos a la utilidad. Si yo aquí le quito este impuesto. Utilidad neta. Así nada más. Vamos a tener lo siguiente. La efectiva de impuestos. Impuestos. ¿Se acuerdan de este concepto? Tasa efectiva de impuestos, ¿cómo lo calculo? Así no. Y como vemos, no es el 30%. Si esto fuera lo que tuviéramos registrado, así nada más, estamos incurriendo en la situación de la que... Hemos estado platicando. El deber ser, porque bueno, obviamente esto no va a suceder si metemos todo el seguro al gasto, ¿verdad? Ahí sí, pues sí nos va a dar el 30%, pero estamos distorsionando la información porque el deber ser es que nuestro seguro lo vayamos amortizando en el tiempo. Por eso hablamos de que las normas de información financiera son armónicas y todas, todas funcionan de la mano, al mismo tiempo y todas con el mismo rumbo. ¿Sí? Si estamos hablando del estado de resultados a diciembre, y ya pasó agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, le cargamos 19 mil pesos por este concepto de seguros. Aquí está. Pero fiscalmente, si lo metimos todo, se trata de pagar el menos impuesto posible, ¿no? ahí está y estoy pagando el 30%, pues sí, pero estoy pagando el 30% de un resultado o, o sobre una utilidad que no es la misma que yo tengo no es la misma que yo tengo acá financieramente hablando, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que reconocer que nuestra, nuestros impuestos a la utilidad deben ser la suma del impuesto causado más el impuesto diferido. El impuesto causado es este. ¿Sí? ¿Y el impuesto diferido? ¿Cuál es? Entonces, si este es impuesto a la utilidad, Aquí voy a tener una suma entre estos dos conceptos y este es el que me voy a traer acá. Aquí necesito meterle este efecto para llegar a mi porcentaje. porcentaje del cual estamos hablando, ¿no? Para llegar al famoso 30%, que es lo correcto, esto es lo real, lo, el deber ser. si ¿Sí me siguen? le voy a quitar los decimales para que no... Esto es nomás formatito. Ahí está. El diferido son los 8,016, correcto. Los 8,016 que traemos de acá, calculado de esta forma. Y estamos llegando a que nuestra información financiera, ingresos, menos gastos, utilidad contable, menos impuestos a la utilidad, que no es lo mismo que tengo acá. Porque los estoy sumando, ¿no? Pero ahora sí llegué al porcentaje que debo llegar. Entonces, este debe ser un KPI que debemos estar eh, eh, monitoreando constantemente. Es posible que no vaya a tener el 30% siempre. De hecho... Prácticamente es imposible tener el 30% y generalmente es un poquito más, poquito, no mucho. ¿Y por qué es más? Porque tenemos partidas que de plano no son deducibles. Y si no son deducibles, ni hoy, ni mañana, ni pasado mañana, ni nunca, entonces estamos hablando de una diferencia que no es temporal, es una diferencia permanente. Entonces, ahí sí, este porcentaje de impuesto sube. Si tenemos un ejemplo de estos gastos, me los traje de sumar aquí. Estamos nosotros en nuestra información, o en nuestra actividad, siempre lleno de cedulitas, ¿no? Entonces, ahora vamos a hacer aquí una cedulita de gastos. Y tenemos seguros pagados por... No, seguros. este Seguros de... de seguro contra incendio. ¿Ya? Y tenemos otro gasto no deducible. No deducible. Me voy a traer estos 19 mil. aquí los boten aquí yo espero que no los esté revolviendo mucho, lo, lo estoy haciendo así con toda la intención de ir trabajando de la mano y un no deducible ¿cuánto te gusta de no deducible? mil pesos algo que no sea mucho ¿no? Si yo tengo los no deducibles, acá tengo mi póliza de diario. Gasto este de transporte eh, local. Y tengo efectivo. Entonces fueron mil pesos de un taxi por ahí que pues no pagué. Digo que no, no me dio factura. ¿Vale? Aquí tengo los gastos no deducibles, son estos. Y entonces quiere decir que mi total de gastos son 20,085. ¿Estamos de acuerdo? Quiere decir que aquí yo tengo todo esto como gastos. ¿Vale? Pregunta, ¿estos mil los puedo meter acá? No puedo, ¿verdad? Como No los puedo meter. Aquí no hay una digamos, una balanza, y por eso nuestro KPI se incrementa, y ya no es 30, ¿sale? Entonces, el, el, el punto fino es que nuestra tasa de impuesto diferido, perdón, nuestra tasa efectiva de impuesto a la utilidad, esta, tasa efectiva de impuesto, que es la, el resultado de dividir, Impuesto a la utilidad entre la utilidad contable antes de impuestos, ¿ok? Este debe tender a 30 y un poco más. Es, bueno, debe tender a la tasa promulgada, ¿no? A la tasa vigente, pero generalmente es un poquito más. ¿Pudiera ser alguna, algún poquito menos? Si tuvieras una estrategia fiscal que te generara una diferencia permanente en la cual te implique este, que tengas acá, un en la, acá me refiero a, la, a lo fiscal, que tengas un impacto tal que no va a ser reversible nunca y te resultó favorable. Eso habría que preguntárselo a los gurús de las estrategias fiscales. Este no es un curso de estrategias fiscales, este es un taller nada más de cálculo de impuestos diferidos. Este, entonces, vamos, no nos salgamos de, de, de contexto. Solamente es mantener claro que debemos andar alrededor de este 30, ¿sale?